¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza uh. Programa de Paua.cl donde hablamos y también ranteamos sobre las noticias relacionadas con videojuegos Soy Snow y junto a mí se encuentra Metaru, ¿cómo estás? Bien, lamentablemente el día de hoy no, no nos acompaña nuestra tercera pierna conocida como Tener ¿eh? No, espera, eso no sí es horrible No, <risa> No, nuestro tercer miembro suena peor. No, el tercer integrante de este de este episodio, lamentablemente no se encuentra disponible en este momento, pero está en nuestros corazones ahí, y en nuestra memoria. No, Tenecan no, ahora tuvo, tuvo un problema, no va a poder participar en esta ocasión. Pero aquí estamos, Pato y yo, vamos a poder... Eh, eh, yo, yo, yo sé que en el episodio anterior la gente estaba contenta, estaba con <risa> que Más rating tuvo en toda la temporada. <risa> que siempre cuando yo no estoy esta cuestión le iba bien? No, no, no, no. Si no fue lo mismo, City. Sobre todo porque habíamos comentado de que ibas a ver Sonic 2. Y yo creo que podríamos partir por ahí porque esa es una noticia bastante importante que está relacionada con la reseña que se hizo y que está disponible en la página. Sí. Así que coméntanos al respecto, Metaru Mientras Me coloco ¿qué, qué? La, el, los tracks Dale <ríe> Ya, a ver, ¿cómo podemos partir con esto? Ya, eh, gracias a Andes Primero que todo, eh, gracias a Andes Films Por habernos invitado a poder Participar de esta como eh, Vista previa O a esta presentación eh, Anticipada de lo que fue la película de Sonic El día martes 5 de, de abril eh, El cine Está bastante lleno eso me sorprendió bastante, yo pensé que íbamos a ir como una, la típica función de prensa, pero no, había mucha gente y lo que siempre yo comento es que es, es interesante ver que hay gente tanto como ya, fans más viejos como yo y también gente más joven, cabros chicos, con peluches, con poleras también, entonces es como un recordatorio de que es cierto que mucha gente piensa que el fandom de Sonic, por decirlo de esa manera está muerto, que no pasa nada y todo el asunto y por otro lado, siempre es refrescante ver cómo la gente las generaciones más nuevas siguen enganchando con el personaje con la franquicia, etcétera, etcétera, etcétera eh, Sobre la película yo creo que bueno, pueden leer la review ahí, hago una review mitad con spoiler y mitad sin spoiler así que eh, si no la han visto está de más decir que vayan a verla como película es buena como película de videojuegos es muy buena y es curioso decir eso porque eh, si ustedes van a cualquiera de los sitios clásicos de reviews como Rotten Tomatoes y eh, van a ver que a, a ojos de la crítica especializada no es una buena película pero si ven las reviews de la audiencia van a ver que le fue... Excelente, que la gente de verdad la amó, o sea, Conversando con la gente a la salida de la película, definitivamente se entretuvieron mucho. Yo estaba ahí, yo estaba gritando, <risa> yo estaba riéndome. No sé, no, emocionarme no me emocioné. Pero sí, bueno, es, es, es complicado decirlo en la película porque, a pesar de que la película, la primera le fue bien, no es perfecta y la segunda tampoco. No se va a ganar un Oscar, no va a, marcar, no va a romper ningún récord... Más allá de el, que, el mismo récord que ya impuso la primera... Que de hecho ahora estábamos leyendo... Que Sonic 2 es la película con la mejor recaudación inicial... En la historia de las películas de videojuegos... Rompiendo el récord que Sonic 1 había puesto... Oye, sí, cuático... Es, es muy cuático porque a nivel global... A este momento... O, o al momento donde aparece el reporte de la, del artículo, tiene una recaudación de más de, ciento, más de 140 millones de dólares. Uh -huh. Lo cual es brutal. Sí. Es brutal. Y por eso yo, yo comentábamos antes de que empezara el programa, las últimas películas de videojuegos que habíamos tenido, este como, bueno, es, es, es raro decirle incipiente género de películas basadas en videojuegos, pero eran un chart y Resident Evil y a ninguna de las dos les fue particularmente bien mm. o, o, o, o, o fueron socialmente aceptadas por sus respectivas comunidades te das cuenta pero esta película prácticamente dentro de las comunidades que son como fans de Sony como para el público en general han sido un evento y un evento que prácticamente la gente está como saliendo a la, a la Plaza Inidaz y a celebrar vamos Sony campeón hermano somos los más grande de Chile ¿Cachai? Sí, entonces es muy cuática la recepción que tuvo con el público Y yo creo que principalmente debe haber sido por la expectativa que se generó después de haber visto La Una De que fue una película sumamente eh, aclamada por el público Y que inclusive eh, pudo haber sido reconocida eh, Lamentablemente o sea, estaba asociada con, con una situación de pandemia que no salieron muchas películas Pero aún así... Eh, Sonic logró sentar una base de cómo sí se debe llevar un proyecto de... llevar un videojuego hacia el... Hacia es el séptimo un trabajo tiempo. de adaptación, porque... Mm. Bueno, lo, lo, yo lo mencioné en el artículo, pero igual lo voy a mencionar acá. El trabajo que existe en esta adaptación está orientada a los fans. Uh -huh. Hay mucha referencia a los juegos, hay cosas que la gente que... Incluso que conoce, tiene cierta familiaridad con el personaje, va a ver y va a decir, ah. Pero eso está presentado de tal forma de que no sea, que, que no se genere el, el concepto de cómo, de como, esto es solo para fans, solo para gente entendida. No es restrictivo. La gente que no conoce a Sonic, que solamente va a ir a ver una película animada para, para, para divertirse, ya sea porque va y con tu hijo, bueno que es la tónica usualmente. ¿no? Uno es viejo, va, porque... Uno es viejo, y no va. Pero tú puedes ir con tu familia, con tus hijos, vas a encontrar una película que va a ser muy entretenida, que tiene muy buenos personajes, una historia bastante entretenida, bien ligera, pero igual engancha. Los personajes tienen... Hay, hay un desarrollo de personaje y de nuevo, es una película a la que tú puedes ir a pasarlo bien. ¿Te das cuenta? No, de nuevo, no es una película que se a ganar premios... No es una película que va a competir con, no sé, Encanto, con Turning Red. No va a ser nominada a grandes cosas. Pero el hecho de que las audiencias, tanto el público general como el público fan, la amaron y la disfrutaron y la siguen recomendando. Es un hecho de que definitivamente es un muy buen producto y se agradece. Y se agradece enormemente que sea un producto que se haga con ese nivel de compromiso, mm. ¿te das cuenta? Porque al final, escucha, muchas, veces está el debate de es como, ya, pero ¿para qué quiero ir a ver repetir la experiencia que ya jugué en el cine? Que al final sí, no es la idea. No, porque para qué voy a ver una cinemática la veo en el juego. ¿Qué, qué estoy ganando con ir a verla en el cine? Esto es quizás un buen ejemplo, porque sí, es cierto, la película como que es como su propia ola... Y Sonic tampoco es un juego, una franquicia que se caracterice eh, por una narrativa así como súper elaborada y nada por el estilo. Pero es entretenida y es hmm. divertida. ¿Te das cuenta? Y en eso se va por un tubo. Sí. Entonces eh, se entiende la recaudación, se, se entiende por ejemplo la respuesta de la, de la crítica especializada, se entiende la respuesta del público eh, y al final... Yo, yo, yo para pa, pa cerrar como la review, bueno, que el review está en detalle está en el sitio de Pagua para que lo puedas leer ahí. Pero en el fondo es como es una de las mejores cosas que le podía haber pasado a, al género de adaptaciones de, de videojuegos al cine. Mm. ¿Te das cuenta? Sí. Y, yo... y, y, y deja, y deja, y yo lo digo, y yo lo digo de este modo. Deja una vara muy alta que yo cuando yo vea la película de Mario voy a usar. Cuando tengamos información de la película de Mario, que de, de, dicho sea de paso, no hemos sabido absolutamente nada, vamos a tener que saber qué va a pasar con eso. Porque eh, fue, como, fue como salir del cine. Wow, esta película fue muy buena. Oh, ¿verdad que viene la película de Mario? O oh, no. O oh, no van a ser una secuela de la de los 90. Todo va a hablar y va a ser todo distinto. Claro. En fin. Oye, eh, hab hablando de. Eh... ¿Cómo encontraste tú la comparativa gráfica de los personajes Sonic y Sinacus comparado con la primera versión? ¿Sentiste que hubo un mayor desarrollo de, de los personajes? Sí, sí, absolutamente. Por eso te digo, es como si tú tenés como cierta familiaridad con los juegos, ya sea con los más antiguos o con, los más, con los, más recientes, donde, los más recientes, donde los personajes son un poco más Desarrollados, ¿cachai? Tienen un poco más de personalidad en el asunto. Te agradece que los personajes están bien representados para, para re representar los roles que cumplen en los juegos. ¿Te das cuenta? Como al mismo tiempo. Contenidos dentro de la misma película. Mm. Los personajes en el en la película están escritos de tal forma. que tú nunca sentís que estás viendo las cosas forzadas. Hay yeah. un desarrollo súper orgánico Tú no tenés que saber nada de Sonic Para llegar a ver la película y entender Qué está pasando Porque la película igual o sea, eh, eh, Una de las críticas que se le hace es que es muy larga Y ese muy largo viene de eh, Esta necesidad Que tiene como adaptación hecha en Hollywood que tenga que existir Estos personajes mm. humanos para que el papá que no cacha nada pueda empatizar con ellos y hay como todo un sub, una trama un subplot, ¿cachai? que todo el, todo el mundo ha dicho, es como sí, está piola, pero se siente como una película así como de Adam Sandler, que nada tenía que hacer acá, pero está ahí hasta eso es aceptable ¿te das cuenta? Claro. pero pero en el fondo igual es entretenida en el fondo igual los personajes son queribles los personajes son se puede empatizar, se puede. El hecho de que se incluyan estos nuevos personajes, Tails y Knuckles, le da a Sonic, ¿cachai? un, un pie para que crezca. Que de nuevo es. Son cosas súper básicas a nivel de narrativa. Pero que afortunadamente están acá. Y fun, funcionan. Ya. Yeah. ¿Cachai? Porque en el fondo, todo lo que pasa en la película de Sonic es súper básico, es súper simple. Y uno podría decir, pero esto es súper nada, ¿cachai? Esto es lo que cualquier película decente tiene y ese es el problema, estamos tan acostumbrados a que estas películas no sean decentes y tratan de condensar cosas en una hora y media dos horas, ¿cachai? que en un juego pasan en 20 en 30, en 60 horas que es lo que termina pasando acá, ¿cachai? Mm. Que, que es lo que termina pasando, por ejemplo en la película de Uncharted, que es lo que termina pasando por ejemplo en la película de Resident Evil incluso, de nuevo, haciendo la comparativa, en la película de Resident Evil se trató de mezclar la historia de dos juegos que tampoco son muy largos mm. que tampoco tienen una historia muy muy muy elaborada, más allá de una que de por sí, juegos que nacen como películas como inspiradas en películas de Hollywood en blockbusters pero que no se traducen a la hora de adaptar eso a un formato de película mm. y, y, y se pierden, eh, como dicen los gringos se pierden la traducción esa, esa interacción claro te das cuenta entonces y, y es peor todavía cuando tú sí estás familiarizado con la franquicia ¿cachai? y me imagino que lo mismo debe pasar hasta cierto punto ¿cachai? cuando se hacen adaptaciones de libro o de otros formato te das cuenta como los cómics o mm. así, pero de nuevo eh, tanto como película de videojuegos como película, como adaptación es un, es un producto que funciona y que la gente, definitivamente sabiendo y no sabiendo de Sonic, sale contenta ¿cachai? Eh, hay, hay críticos que han dicho que la cuestión es muy larga hay críticos que han dicho que la cuestión no, eh, no funciona que Fome, que la primera era mejor pero bueno, es un tema de opiniones esta es una, una película que está hecha para fans y para gente en general y es raro y funciona y ojalá que eso sea el molde por el cual se empiezan a generar esta, estas producciones a futuro. Claro, ¿te que das cuenta? Al, sí, que al final no se sientan estar tan apegados a la historia del videojuego, sino que al contexto por el cual se mueve el videojuego. Sí, o sea, a la, a la magia, al ah, interés claro. que tiene la gente. Porque, de nuevo, te hago el paralelo con lo que está pasando ahora con Halo es cierto que Halo, en la serie de televisión que está, se está emitiendo ahora, está haciendo algo por su cuenta. Sí. Está haciendo una interpretación de lo que es Halo en formato televisión. Hmm. Y sí, está bien, funciona, porque igual, si yo quisiera jugar Halo, juego Halo. Pero si yo quiero experimentar algo el universo, el contexto y las narrativas que se pueden dar dentro de ese mundo, veo la película o incluso leo las novelas mm. ¿te das cuenta? entonces sí, sí. eso es como entender cómo funcionan los formatos, cómo funcionan los medios la, la, la, la, la potencia que pueden tener esas mm. cosas y eso es lo que hace que estos productos terminen siendo buenos o sea, en el fondo por ejemplo mira mira el, el ejemplo que te tiro de nuevo todo el mundo cita la película de Mortal Kombat como una de las mejores porque en el fondo fue su propia weá, ¿cachai? Mm. No trató de hacer sentido del videojuego porque el videojuego no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero como película inspirada en eso, trató de darle una, un orden, ponerlos en una en una línea de tiempo con un inicio, en desarrollo y un final. Y por eso es disfrutable. Claro. Yo, yo, sí, yo, yo siento que perfectamente Resident Evil quería, por ejemplo, mejor adaptada como serie. Ni siquiera una serie considerando los personajes principales, sino que centrado en, en cómo está el universo de, con Umbrella. Claro, porque son. Todos estos videojuegos son. Todo, o, a esta altura, das cuenta todos los videojuegos. O, o, o mejor digámoslo así, todas las franquicias. Son universos mm. en los cuales tú puedes construir historias. Y la gente lo ha hecho por mucho tiempo a través de los fanfics, a través de los, de los OC, ¿cachai? El mismo hecho que tú, a través del roleplay ¿te das cuenta? Claro. Cuando una franquicia crece y te da un universo donde tú puedes trabajar, perfectamente generas un, un mundo donde tú puedes explorar. Y la gente de repente valora más que ese mundo se explore a través de una narrativa mm. como lo es una serie o una película. sí bueno, eh, ya nos pasamos y estuvimos bastante rato es. comentando al respecto. Así que si están interesados, chicos, pueden leer la reseña que se encuentra disponible en el sitio de Paua.cl. Ahí Metaru le puse una nota bastante entretenida para que lo, lo, lo revisen. Y obviamente sí. vayan a ver la película si están interesados. Porque va a estar el cartelero por un buen tiempo. Ya con eh, que eh. le haya ido el fin de semana eh, súbitamente bien. Sorpresivamente, he sorpresivamente, visto que está subtitulada. Así mm. que si no la quieren ver en español, pueden ir a verla eh, subtitulada en horarios decentes. Sí. De decentes. Sí. Y en, en, en algunas, en algunas eh, salas, de por lo menos de Santiago. No mm. sé si existen en regiones. Mm. Lo otro, ya yo como para cerrar el tema, eh, en Pagua también hay un artículo sobre cómo Paramount con fila sacaron eh, unas, unas zapatillas inspiradas también en, en la... Entonces En la película uh -huh. eh, Nunca he sido muy fan de esas Como colaboraciones de zapatillas Porque si te voy a hacer algo de zapatos Zapatos de Sonic Nunca se hacen zapatos de Sonic Siempre uh -huh. tienen que hacer como diseños específicos Pero bueno, para la gente igual Que le gusta ese tipo de cosas También pueden revisarlo eh, no, no, no podría opinarlas porque tendría que comprármelas para hacerlo y no puedo. Hacerle, no, estoy, <risa> no está Así la situación que, económica para hacerlo. No, no, no, yo me voy feliz. Con, ya, tengo planeado ir a verla de nuevo, pero bueno. Oye, eh, sigamos hablando. Sí, de sí, Sega. Uh, sí, sí. Sí, eh, sí. Lo único que sí que va a quedar en la duda es qué va a pasar con Sonic 3. Pero eso... Eh, haría hay otro hay una zona... Hay, yo creo que sí si se sabe... Yo, para la gente que vea la película va a saber Porque hay una serie de postcréditos que y Bueno, ya sabemos que hay una Sonic 3 confirmada Ya sabemos, gracias a lo que pasa en la película Y hay una serie de post créditos Que nos confirma para dónde va la historia Y qué, qué va a pasar en esa película Ya es harina de otro costal ¿Le, ¿le daremos algún día sí. una, una, una especulación infinita? Porque para eso hay para hablar y a, a, a, a, a Lo que quizá es curioso eh, eh, eh, eh, hablando de SEGA en mm -hmm. general, ya descansando un poco de Sonic eh, y vamos a entrar en, en, en, en términos más ya de videojuegos eh, hace poco eh, el sitio BGC un sitio de, de noticias de videojuegos eh, tradujo una entrevista que se realizó eh, a uno de los productores de SEGA en el marco de todo este, proye este proyecto que se llama Super Game, que Sega anunció ya el año pasado eh, que en el fondo no dijeron mucho sobre qué se trataba pero que ahora finalmente se empezó a dar un poco de luz para, para dónde iba la cosa cuál es que en el fondo es un plan que tiene Sega a 5 años y donde ellos planean invertir hasta 100 billones de yen que son como unos 800 millones, casi 900 millones de dólares para desarrollar eh, distintos tipos de proyectos juegos, en el fondo ya ¿te das cuenta? Eh, y, y esto es como una noticia más meta que cualquier otra cosa porque en el fondo eh, muchas, muchos sitios, incluyendo el mismo original se colgaron de esta noticia porque al final, dentro de las preguntas y de la, de, de, de la entrevista que se le hace Ah, menciona que, claro, una de las metas de SEGA es lanzar juegos que sean multiplataforma. O sea, estos son los parámetros con los cuales ellos desarrollan estos proyectos. Multiplataforma, que esté traducido en múltiples idiomas, que tenga lanzamiento global y que sean triple A. ¿Te das cuenta? Como para darse una idea de la escala en los cuales ellos están, o sea, básicamente como, como un Yakuza. Uh -huh. Ellos quieren sacar más títulos en la misma línea de lo que es Yakuza hoy en día de lo que es el Total War, etc. Creo que ellos van a apuntar más al AAA pero así de calibre muy pesado en los próximos cinco años y eso es lo que ellos eh, tienen como, como a nivel de desarrolladores. Lo que sí, eh, claro, hablan de cómo eh, lo, el gaming ya dejó de ser algo limitante o limitado exclusivamente al, al hecho de jugar jueguitos y que se ha convertido en un elemento cultural ¿te das cuenta? entonces ellos dicen y bueno, claro, sí es como el gaming ahora es como un elemento cultural eh, siempre que hay que ver que todo esto ha existido de la mano de cómo, cómo se mezclan tecnologías con este elemento cultural que, el, que es el hecho de participar en los juegos, en comunidad y todo el asunto y que ellos como SEGA quieren ver cómo pueden tomar eh, tecnologías que por ejemplo en su momento fueron las redes sociales, que fue el streaming e integrarlo dentro de estos proyectos y dentro de estas tecnologías que ellos mencionan están los NFT y el club gaming yeah. pero y, y esto es como la, la, la, la, el, com mm. el comentario del tema, es que muchos sitios vieron que, que se menciona NFT yeah. E instantáneamente ponen en los títulos que SEGA está diciendo que el futuro del gaming es el NFT y el Cloud Gaming sí. Y eso instantáneamente hizo que ardiera la internet porque el Cloud Gaming ha sido un desastre Para la gente que ha jugado el... el Kingdom Hearts el Cloud de Switch Sabe mm -hmm. que es un desastre mm. eh, Y bueno, ¿para qué te voy a mencionar los NFT? Porque ustedes teníamos una noticia ahí hace un rato sí, y, y claro, sí. muy, muy, muchos sitios se colgaron porque claro, NF SEGA registró como la marca SEGA NFT hace un par de meses atrás, pero no, eso tampoco significa que ellos estén eh, involucrados en desarrollar tecnología NFT, y fuera de hueveo es como, sería muy ilógico, considerando que todo el concepto del NFT va a la baja hoy en día entonces, entonces no es como que eh, sí, hay, hay varias compañías japonesas que han anunciado que ellos quieren involucrarse y quieren en, en Japón creo no ahí no sé si tú puedes como apoyarme con eso creo que en Japón le, los NFT igual como que pegaron fuerte pero a nivel corporativo no como a nivel de usuario con pues lo de sí. Konami si, sí, es que lamentablemente el término NFT metaverso que vamos a estar hablando un poquito más al respecto cloud gaming son muchos conceptos que actualmente el marketing las manosea y que quieren venderlo como Tenex y como lo, lo mismo pasa, pasó en los 90 de que vendían la internet como lo próximo lo cual resultó ser pero el una de razón incorrecta el, el 3D todo <ríe> claro, eso claro entonces como que al final es mucho ruido en este momento pero que ninguno puede entregar un resultado factible de decir ya eh, esto sí en realidad va a ser la, la próxima cosa Sino que son puro experimento, puro... puro o sea, a, ver, a, a quién le pega finalmente. Son ejemplos de tecnologías que existen, sí. pero que no necesariamente tienen un uso práctico. Claro. O que, o que no se ha podido... Y bueno, hay, hay, sí, es cierto, hay juegos que existen dentro del concepto del NFT que tienen sus propios problemas. Sí. Así que lo, lo, ya, ya como para... Uno, uno puede solamente especular... ¿Qué clase de proyectos tiene SEGA Planeado desarrollar dentro de este Plan de 5 años? Porque igual 5 años En términos de desarrollo para, para proyectos de la escala que ellos Están anunciando que quieren hacer Igual es poco Sí, porque, pero es eh, eh, una visión a mediano plazo Finalmente Sí, porque 5 años, ponte tú A nivel de desarrollo Un juego triple grande, gigantesco De la escala que ellos quieren hacer Son 5 años de desarrollo sé que Entonces, significa sí. que ellos es que no más Entonces significa que ellos están planeando Desarrollar múltiples títulos en paralelo Para generar nuevas IPs Y para generar nuevas cosas mm. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ver ahí más o menos Porque Sega, Sega no es una compañía Que tenga pocas IPs en mm. sí No Y tampoco son una compañía que tenga miedo A invertir en IPs nuevas No. Entonces Es como interesante por ese lado A nivel de desarrollo Que es lo que podrían llegar a mostrar al futuro Sí, ahí habría que ver. En una de esas se vuelve a motivar y lanza una nueva consola. Sin, sin decir nada finalmente. No, no. no yo, yo creo que no, no, no, no va por ahí. Porque ¿No quiere ¿no eh, aportar hardware? No, es que no yo creo que no lo necesita. Mm. Yo, yo creo que esa fue una apuesta que Sega hizo en su momento y tendría que haber salido. Saberse salido en su momento y para cuando salió ya era demasiado tarde. Mm. No, no. De hecho, incluso eh, en Japón, de por sí, el, el mercado de las consolas va a la baja. Por culpa de los celulares, claro. ¿Te das cuenta? Entonces es como. Hay que ver, hay que ver yo creo que más por el lado de desarrollo de nuevos. nuevas IP. Eh, nuevas nueva propuestas en términos de videojuegos. o, o eh, como lo que menciona en la entrevista, integración de tecnologías distintas. ¿Te das cuenta? Mm. Sí, ahí no habría chica. que ver. En, en una de esas eh, de aquí a cinco años sale algo nuevo y que eso sí resulte ser la próxima cosa Sí, absolutamente eh, Ya ¿Te tiro la noticia penca o, o la noticia menos penca? No, empezamos la con la noticia... penca <risa> Bajemos lo más posible para <risa> después levantar vuelo <risa> Ya, bajemos lo más posible para levantar vuelo Ya, vamos a Ubisoft ¿Qué pasa con ya. Ubisoft? Ubisoft Bueno, hace un par de meses atrás Bastante meses atrás Ubisoft Dentro de lo que nosotros estábamos hablando de explorar nuevas tecnologías. Eh, sacó sus quartz. ¿Qué son los quartz? Son NFTs del juego. Ghost Recon ra Breakpoint. Eh, y básicamente era una colección de NFTs que aparecieron en el sitio. Eh, dejar si lo podemos subir. Raribu ya. Ya, que hay una de estas plataformas como OpenSea para vender y comprar NFT, para uh -huh. intercambiarlo, etcétera, todo eso asunto. ¿Y qué eran estos? Básicamente eran ítems que la gente podía utilizar en el juego y que tenían un código serie, que los convertía en ítems únicos, los cuales básicamente eran solo eso, era un número de serie que estaba asignado a estos ítems y que Ubisoft sacó como alrededor de 2500 de estos ítems, divididos en varias categorías como todos ítems cosméticos, por supuesto. Eh, eh, y la apuesta de Ubisoft es que la gente pudiera comprar estos juegos y eventualmente poder utilizarlos como decía la gente la gente, no Ubisoft eh, los pudiera utilizar en otros juegos de Ubisoft a lo cual Ubisoft del día 1 aclaró enseguida de que ellos eso no era algo que iba a pasar con estos NFT, esto solamente algo que literalmente un tema de merchandising pongámoslo mm. de ese juego. sí ahora ¿qué pasó? esto fue en... Si no me equivoco, noviembre del año pasado Sí Algo por, el, por esa fecha Sí, por esa fecha Noviembre del año pasado A marzo de este año eh, O sea, a, a diciembre de, del año pasado uso solamente había vendido 15 NFTs sí. de, la, de la colección de 2000 Lo cual, obviamente y sin mencionar el hecho que Ubisoft sacó el tráiler para esto justo justo cuando YouTube desactivó los dislikes de los videos mm -hmm. eh, eh, un, el backlash de la comunidad fue tremendo, la gente de verdad no quería nada con esto la gente reaccionó de forma muy negativa en su momento uno de los ejecutivos de Ubisoft salió a decir que la gente en realidad no lo entendía y era culpa de ellos por no entenderlo, de los usuarios. Por eso la gente no había aprendido. Entonces fue como... Eh, bueno, meses en silencio sin que absolutamente no pasara nada con esto. Hasta que finalmente eh, se, da a entender, se da a conocer que el 17 de marzo se da por concluido la, el proyecto. Eh, con el último update para Breakpoint. Y que básicamente los NFT ya están descontinuados. <risa> para sorpresa. Bueno, en el fondo, esto ya, y para no alargarlo mucho, porque nos están alargando mucho, eh, en el fondo Ubisoft dice que básicamente, para que te hagas una idea, eh, Ubisoft, para poder eh, poner a la venta estos NFT, tiene que pagar un, un, un costo. Sí, como es que de, de partida tenías que hacerte una billetera específica para el, obtener estos créditos, que son los dígitos, para poder comprar. ¿Te das cuenta? Entonces. Ahí, básicamente, claro. ¿qué pasó? Pues, uh -huh. Ubisoft sacó 2.000 NFTs de este juego, que costaron alrededor de los cálculos de acá la gente, porque las cifras obviamente no son públicas, pero le costó alrededor de 800 dólares. Uh -huh sacar todo esto de NFT y mantenerlos en el tiempo, obviamente y eh, la gente que de prestó que fue nadie básicamente se va a quedar con las manos vacías porque en realidad cuando termine la como ya no existe más actualizaciones para el juego no hay nada más que hacer con eso no, no, es más en no. tengo una noticia relacionada que aprovecho claro porque estamos dentro de el, no. del, del, del espacio hay un juego de fórmula 1 que se llama delta time que era un NFT que tuvo campaña en lo demás y que cerró sus puertas dijeron que hasta ahí no llegaban con el, con el juego y qué pasó que la gente perdió todo lo que invirtió en el, en el producto así como sin más no, no, no tenemos ninguna garantía sino que cerramos las puertas Apagó y que obviamente eh, eh, toda la gente que había metido plata, que eh, inclusive eh, el vehículo más caro que se llegó a vender el juego fue de 100 mil dólares. Y que oh, hubo gente que gastó hasta 300 mil dólares en transacciones al respecto. ¿Se quedaron con humo? No, tienen no, nada. no, no vale nada. No vale nada finalmente. No, porque de nuevo, siempre todo esto está orientado para que la gente invierta el juego Pero absolutamente, desde la fecha hasta ahora, el juego ahora está completamente descontinuado De hecho, Ubisoft anunció de que va a seguir apoyando el juego que era el predecesor de este eh, ¿Cuál es Wildlands? Wildlands ¿Te das cuenta? Sí. Ghost Recon Wildlands Va a seguir teniendo soporte, pero este... Ghost Recon Breakpoint no. Y mm. bueno, hay gente que ha denunciado ha alegado de que en realidad Breakpoint era como un juego bien mierda como para ponerle probar cosas y que Ubisoft se fue a la segura y la, la cosa es que en realidad no, como como la célebre e infame frase esto no prendió y definitivamente quedó en eso. Mm. En fin, eh, o, otra otra otra más a ponerlo a anotarlo en el pizarrón de bueno, <risa> no prendieron. Contra Uh, eh, ¿Qué más? Mira, sigamos, sigamos avanzando, eh, seguimos con la noticia. Ya, la noticia menos penca de las dos pencas. Ya, le voy a leer el título textual porque es la mejor parte de, de, de la historia. Sus aparece como término en Jeopardy. Sus de Among Us, ¿ya? Aparece como término en Jeopardy. <risa> Y afortunadamente a la persona que le tocó... O sea, para la gente que no conoce cómo funciona Jeopardy Jeopardy tiene un tablero... Tú puedes elegir distintas categorías... Con distintos puntajes... Y esos puntajes te transfieren en, en plata... Y cuando a ti te pasa Cuando tú tienes que... Hacer la pregunta... Responderlo en forma de pregunta... Ya... Yeah. ¿Ya? Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Me, me sorprende que, que esto no se haya No ha sido adaptado yeah. a la televisión chilena... Pero en el fondo... <risa> No sé si es, se intentó una vez. No, que se es, no registra el respeto. Probablemente, mm. probablemente. Pero en el fondo... Oh, sí, Among Us no, no inventó la palabra, ya la existía de lado. Pero obviamente si tú dices sus está asociado a Among Us. Mm. En el fondo, la, eh, la, la, la respuesta. Porque te da la respuesta y tú tienes que formular la pregunta. Entonces sí. decía, es un término adjetivo que se usa para decir que alguien no es... Lo que parece ser, especialmente si son el. Imp si quizás son el impostor en el juego Among Us. Así ¿Qué es lo que hizo es. la gente? Y la gente, y la persona que tuvo que responder eso es. Jesús sus? ¿Qué es sus? <risa> Ahora, en el fondo, es como. Among Us salió en Jeopardy. Y es como que si Among Us hubiera salido en Quién quiere ser millonario. Para que la gente se haga. Claro. El... Eh, eh. Un ejemplo de que el juego ya igual tiene como su lugar en la cultura popular y... Mm. En fin Sí, sí igual eh, resulta ser un hito de que termina diciendo de que el título trasciende la cultura general Sí, o sea, para lo que uno podría pensar que es súper nicho En realidad Mongo no, así que Mongo es gigantesco Ya tiene mucho, mucho que mencionar mm. Ahora, eh, otra noticia que quizás ya, eh, ya es como una multinoticia que tiene varios niveles ya, Y ahí cortamos lo que es lo, la parte como penca es como lo que está pasando con Epic Games Que pasaron tres cosas bastante importantes, una sí. más que otra. Pero lo vamos a ir como de paso por paso La primera es que se liberó una versión pública de Unreal 5 Del motor de desarrollo de Unreal 5 Para que la gente lo pueda probar Lo cual implica que mucha gente obviamente pudo descargar este Unreal 5 Y descargar la demo de Matrix que venía incluida en la, esta experiencia de Matrix que se lanzó en paralelo con la película para hacer muchas cosas, para probar las herramientas esto todavía no es una versión de Unreal 5 que sea estable, que sea oficial y le faltan todavía algunas cosas pero es como la, el primer acercamiento que te va a tener la gente directamente con el motor de desarrollo y bueno, esto todo dentro del marco de lo que hizo un Epic hace un par de Días atrás también, o la semana pasada creo que fue Entonces hicieron un showcase Donde hablaron de todos los estudios que ya están Trabajando directamente en un Unreal 5 Etcétera, etcétera, etcétera Porque, para que la gente sepa Epic está haciendo todo a, a nivel de desarrollo un Unreal eh, la, la parte un Unreal de Epic Games Bacán la zorra. Harta, están inyectando harta plata para que la gente use un Real 5, a tanto a nivel general, acá también en, en Latinoamérica y precisamente acá en Chile. Eh, existen hartas eh, iniciativas para llevar a la gente a probar un Real 5, no solamente a nivel de desarrollo de videojuegos, sino que también en otros escenarios, como por ejemplo en arquitectura, en, en shows mediáticos, en publicidad, etcétera, etcétera. Y siempre como él, él se le impone Es como, ¿vieron lo que, los sets que tenían en Mandalorian? Ustedes pueden hacer eso aquí También, con un real Entonces eh, eso, eso por un lado Obviamente la gente ya pudo Tomar esa demo de Matrix 5 Y empezar a meterle mano Para que tú puedas tener Modo, modo Superman y volar por toda esta ciudad sí. gigante <ríe> eh, Hay hartas tecnologías asociadas Que igual son muy bacanes Y que igual es algo Bacán dentro de todo esto mm. eh, eh, Y de la mano de eso Sony eh, Anunció que ellos hicieron Una nueva inversión En Epic Games ¿Y qué implica eso? Eh, que ellos inyectaron Un billón de dólares En Epic Games Caleta Estamos ¿Es hablando de es? mil, mil millones de dólares O sea sí. Epo, Mil millones de no. dólares en Epic Games sumado a otras inversiones que ellos ya habían hecho que eran alrededor de como 500 ya de por sí que sumado con lo que ellos habían hecho en el 2020-2021 eh, por eso por ejemplo después tuvimos skins de Aloy en Fortnite y cosas por el estilo eh, igual eh, eh, es interesante que Sony esté interesado en invertir en Epic Games eh, porque eso implicaría que por ejemplo se puede usar este motor de un real 5, playstation 5 para tener mucho más eh, más facilidad a la hora de desarrollar para la consola etcétera etcétera etcétera eh, también para que se genere en el fondo todas estas son inversiones a, a la hora, para generar tecnologías y acercamiento al desarrollo de estas tecnologías porque no la plata que Epic invierte acercando un real a la gente viene precisamente de estas inversiones no solamente de por ejemplo la plata absurda que genera Fortnite y cosas por el estilo hmm. ¿Te das cuenta? Eh, por otro lado, otra noticia que también eh, salió de, de Epic Games Es que junto con Lego Decidieron unirse Para crear un espacio En el metaverso Para que la, la, la juventud pueda explorar y desarrollarse Ah, está juventud Ahora, Metaverso, ahora, ¿qué te refieres con Metaverso? ¿Berrechat? No, la, la, los niños no deberían estar en Berrechat pero sí como generar como el, de nuevo acercamiento de tecnología para que eh, la, la, los más jóvenes ya tengan como un acceso mucho más anticipado al concepto del desarrollo o al espacio seguro donde ellos pueden interactuar, etc. Te das cuenta porque cuando se habla de Metaverso se habla de realidad virtual básicamente, claro, y no necesariamente como redes sociales, sino que todo este concepto de que la gente tenga como un espacio donde pueden interactuar de forma, es de decir, virtual, después de que todo es virtual hoy en día, o cibernético, digo. es sí, como raro. Sí, como para asimilarlo un poco más, como que intentan generar su propio Roblox, o sea, no sé si va tanto por ese lado la, mucha gente ha, ha, ha apuntado que quizás ellos quieren hacer su propio Roblox <risa> o, o hacer un, un Fortnite para niños Fortnite Kids ¿che? pero en el fondo yo creo que es más por un tema de que ellos van a trabajar para que bueno, lanzan tres statements, o sea, tres declaraciones mm. dentro de este, esta iniciativa que es proteger el derecho de los niños para jugar, a jugar y eh, generándole espacio seguro eh, respetando la privacidad de los niños, poniendo los intereses de estos mismos por delante, y eh, entregar las herramientas para que tanto niños como adultos tengan las herramientas para que puedan controlar su experiencia digital. Mm. ¿Te das cuenta? Esto va como de la mano de lo que busca la UNICEF, de, como para poder eh, como regular cómo es la interacción de los niños. En este, bueno, en estas nuevas interacciones digitales que existen hoy en día. Y en el fondo, en realidad, yo creo que esto es solamente VR. Eh, sí, sí, fin, no, no apunta nada, no dice no, nada. No. Como, no, no implica eso, que ellos puedan hacer un su, robo. Suena, claro, suena al final bonitas palabras para llegar a decir vamos a hacer un VR del ego. Sí, algo por el estilo, te das mm. o, o, o, o empujar políticas que vayan a, a, en, en pos de que, por sí. ejemplo, lo, no, no existan. Yo creo que vamos por un lado de que tratar de evitar, evitar que no existan eh, políticas eh, depredativas de en contra de los niños, como lo que pasa quizá en Fortnite, mm. eh, y cosas por el estilo, ¿te das cuenta? Yeah. Pero es como... Eh, ya... Yeah. Pero eso es, es como parte del statement que hace un Real con Lego. Y obviamente, Lego pone la cara y un Real pone el espacio. Mm. De nuevo. Sí. Yo creo que ahí vamos a ver a futuro qué es lo que va a resultar hacer esta, esta asociación y, y también la respecto de Sony. Mm. Sí. sí, porque en realidad también, de nuevo, es como el desarrollo de nuevas tecnologías es bacán. Pero también implica el acercamiento de las personas y los desarrolladores y la gente en general a esta tecnología. Y se puede hacer mucho de estas tecnologías, pero lamentablemente, bueno, estamos en los últimos dos años donde han habido problemas de logística para poder precisamente obtener los, el hardware necesario para poder trabajar en esta tecnología. Entonces es, es tan complicado y es tan fome, pero al final todo se resuelve en que plata. Sí. No, y, y siento de que actualmente el VR va bastante a la baja de demanda todavía y el VR yo creo que va a pasar un tiempo en que va a ser muy bajo perfil hasta que vuelva a resurgir otra iniciativa que diga ya, ahora sí el VR va a ser el futuro como ha sido la tónica de estos 50 años de VR Mira, <risa> es chistoso es chistoso que me en el VR el VR porque piensa que eh, cuando por ejemplo aumentamos la noticia de SEGA ellos hablan de tecnologías que se podrían integrar dentro del mundo del gaming mm. y mencionan los NFT sí. y mencionan el Cloud Gaming pero no mencionan el VR porque de nuevo el VR es una tecnología que existe, que está en desarrollo pero todavía es prohibitiva mm. claro, no, cosas... no, no tiene ese nivel de inmersión que uno espera cuando le dicen enviar todavía o sea, es que en realidad más que por inmersión es porque es, es no es al alcance de todo el mundo Como si lo es, por ejemplo, comprarse una Play 5 ¿Cachai? Claro. O quizás un PS Un psbr 2 Que sí sería algo que mucha gente Podría alcanzar, mm. o a experimentar Sí ya, ya llegaremos al año De que finalmente Sao con con la injerta claro. aquí en la nuca, o sea, una no, realidad digamos, no. llegamos muy lejos para hacer esto Solo, tu solo, vida. Quiero, solo quiero que me el camión Kun para ir al mundo claro. el isekai, donde puedo hacer lo que yo quiera. Cuando, cuando el claro. camión se vuelve un Isekai. Cuando el único Isekai en el que estáis es que tú manejáis el camión. Claro. Ya, en fin. Oh. Y esas son mis noticias. Muchas gracias por haber venido. Un saludo a, a la gente que probablemente está en, el, en este momento en el chat. No, no, no sé si lo estamos viendo en este sí, momento. Sí, sí. Oye, saludito a Felipe Gamer que se ha dado una vueltita ahí y que nos está comentando. Muchas gracias. A la Juani que se encuentra también comentando. A el que se encuentra respondiendo todas las consultas que realicen. Y bueno, sigamos Pato. con las noticias. Sigamos, <risa> sigamos. Oye, sigamos, este. oye, Además, oye sí. se nota la falta del técnico <risas> el el, el, el, el Tenecan era el que cargaba todas las partes, javi, y nosotros lo tiramos para abajo. Ahora al revés, tenemos que tirarnos para arriba entre dos. <risas> ya, cuéntanos. Bueno, ¿Qué tenéis, Pato? ¿Qué tenis? Bueno, bueno partamos Bum. con las noticias editoriales. Eh, hay que mencionar de que la semana pasada de que Paua fue invitado a la apertura de Festigame. Y tenemos una entrevista que realizamos a Sebastián Rojas, director asociado y dueño de Monkey Producciones, que, está, que es la productora que está a cargo del evento. Así que pueden visitar en nuestro canal de YouTube el, el video que se encuentra disponible. Lo dejamos también en la nota asociada que realizamos sobre Festi Game para que lo revisen. También debo anunciar de que finalmente, luego de varias semanas de esfuerzo, en realidad fue la semana pasada, pero fue harto esfuerzo tenemos todos los capítulos disponibles de la Cuatrifuerza. Eh, así que ahora sí estaremos eh, poniéndolo al día y que estaremos publicando dentro de la misma semana todos los capítulos eh, Ah, también pueden revisar ahí la, lo que fue la semana pasada con la actividad de Pokirus y hablando de Pokirus, se realizó el concierto el día viernes en el cual estuvimos presentes y que estuvo no solamente Pokeros presentándose sino que también eh, station que le mandamos saludito a los chicos y estuvo bastante entretenido fue bastante eh, interesante la presentación de station en el cual parte de la performance ellos realizan una presentación en vivo con alguien jugando Mega Man Mega Man 2 específicamente entonces ahí sumamente entretenido eh, eh, ver cómo al, eh, el chico intenta superar toda la etapa Y que obviamente también cuando pierden le hacen los efectos de sonido Y tienen que volver <risas> a tocar el tema Pero muy entretenida la, la dinámica Y fue la primera vez que se presentaban en Santiago Así que ahí le mandamos un saludito Y que obviamente Pokerus presentó todo lo que está dentro de su repertorio actual con, con la banda y que además de eso, eh, ya está presentando algunos temas que va a estar en su próximo disco uh -huh. Así que ahí si sí tienen la oportunidad de escucharlo Se va a estar presentando, todavía no otorga la fecha oficial, pero dentro de la semana del 27 de abril ahí va Hay que ver que el, 20, el 28 o el 29 parece que se va a estar realizando la presentación Y uh -huh. que también va a estar Tenecan Así que ahí la próxima semana le vamos a preguntar más respecto, más detallitos Suelta los detalles toque. Sí, y a ver si nos juntamos. Oh, es que lo extrañamos tanto. Si estás ahí, Tenecan, mándanos una señal. Pestañea dos veces. <risa> y, y ojalá traiga chocolate. <risa> traiga chocolate. No. Está muy bueno el chocolate. El chocolate. Ah, bueno el chocolate. Sí. Sí. Eh, <risa> Otras noticias eh, editoriales. También en nuestro sitio tenemos publicado la noticia de que finalmente llegó la actualización de Metroid que la habíamos mencionado y que dentro de las novedades se encuentran dos nuevos modos de juego que está el, el modo fácil para la gente que no sabe jugar y el modo prensa el modo como lo habíamos puesto el modo prensa que o, le habíamos o, modo canon y el, el Dreadbow que es la dificultad más difícil de juego porque eh, tiene solamente un toque para morir y que todos los upgrades son son cómo se llama eh, son sumamente costosos son dificultosos así que para la gente que está disfrutando el juego eh, ahí tienen la nueva experiencia a ver si es que logra realizarlo. Eso, eso y es es que, como el modo de, en el Golden of Time. Sí. Y que con tres el segundo time. segundo modo que era el que está disponible es el boss rush que es el que te enfrentas contra todos los jefes. Hola. Igual, ellos ¿Nintendo tiene anunciado que van a haber más actualizaciones para el juego? Por ahora no. No hay nada. No hay, no. Esto no. es como After. Sí, esto era dentro de las actualizaciones gratuitas que habían prometido. Entonces, de ah. la, dentro de haber de alguna, no se sabe si es que podría ser una expansión, una aventura corta. Posiblemente eh, esté de la mano en un futuro de lo que vaya a ser Metroid Dread o sea, Metroid eh, Prime 4 pero no se sabe o oh, a sí, lo mejor saben... sacan, el modo, sacan el modo donde juega como todo el mapa pero al revés también ahí habría sí, que ver claro Modo <risa> pero sí ahí vamos a ver más al respecto de lo que tenga novedades Nintendo, yo creo que de haber algún anuncio lo va a realizar durante la E3 que, no, que existe. No, hay, no existe, pero sí va a estar el Summer Game Fest y que igual Nintendo reserva un, una fecha no, para sí tirarse. Y ellos tienen que decir algo, lo van a hacer su propio directo, va a salir de la nada y todo el mundo va a decir: Ahí viene la misa, ahí viene la misa. Sí, sí. se ven el nuevo Smash otra vez, no. <risa> Nunca fue. Y que <risa> la, la otra nota que tenemos es que eh, Honor presentó el pasado 20 de septiembre su primer laptop, que es el Honor Magic Book. Eh, está equipado con Intercore de décima generación, eh, Full View de 14 pulgadas. Eh, hay una notita al respecto y que vamos a estar realizando un unboxing. Ahí la ¿no? ¿me puede pasar el equipo? Lo voy a... lo voy a Manitos. Manitos en... Bueno, por mientras yo relleno, eh, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes, pagua.cl, también en Instagram, pagua.cl, en Twitter, pagua.cl. Y eh, en Twitch, obviamente, si nos están viendo acá en Twitch Pueden seguirnos en twitch.com Twitch, perdón, twitch.tv Ahí mientras el pato está abriendo la caja Pau, que Pago CL Pago sí. bueno, CL Viene con el enchufe el laptop, Ah, ¿no? ya, ya, es necesario Necesario, sí. importante Y ah, Se supone que Este equipo, que lo vamos a estar reseñando Dentro de esta semanita Uh -huh. eh, tiene la posibilidad de conectarse con el celular de Ono oh, oh. ah, tiene celular aparte, sí, entonces aparte de ser un equipo eh, va a ser como la expansión del celular ahí lo pueden revisar ¿Sí? donde indica que eh, tiene un intercord 5 ah, ya, eh, ahí yeah, eh, eh, eh, eh. Eh. tiene la matriz es del, del... Corey 5 y que ahí tiene lo que se llama Magic Link. En el fondo ahí la Juanita haciendo la demostración de que haciéndole el toque <risas> se sincroniza con el celular. Muy lento, muy lento. Y el diseño es bastante sobrio para decir verdad. Eh, ¿Es, ¿Bastante es ligero ingenito? Sí, es bastante ligero. Yo creo que debe pesar menos de un kilo. Como como oh, gramos, la... 500 gramos. Es como para trabajar, ir a la U. Sí. Cosas así. Claro, más de ofimática. Pero más al respecto lo vamos a estar mencionando en la reseña. Eh, vamos a aprovechar este fin de semana, que un poquito largo, para terminar de, de probar, ¿no? Maravilloso. Ahí está mostrando la Fonny el celular también. El la Fonny, pregúntale, ah, para, para pregúntale, pregúntale a la Fonny cómo es la cámara. Ah, ¿cómo es la cámara del, del celular? Dice Metal. Human Hearts. Dije Human Hearts. Human Hearts. Perfecto. Bueno, eso es con respecto al unboxing. Ah. Aprovechando de que la otra vez realizamos también un unboxing. Oye, Lo que eh, se, me, se me olvidó preguntarte ahí en la nota editorial, ustedes que fueron a la presentación de, de FestiGame. Uh -huh. ¿Qué, le, ¿Qué les pareció a ustedes? O sea, eh, ¿qué les ha, la, la preventa de FestiGame ha ido? Sí, pero... Sí, o sea, como todos los años, las ventas de FestiGame siempre han sido bastante positivas. Y luego de dos años sin evento, yo creo que la gente esperaba más al respecto. Sí, sí. sí. sí. sí. Así y como... sobre todo, sobre todo considerando que todavía no han anunciado. Bueno, ya es tradición que se anuncie los invitados y todo el asunto, pero todavía no hemos tenido ningún tipo de anuncio de invitados, de presentaciones, no. ningún nada no, por el na, na, na, na. Yo creo que ese anuncio lo van a estar realizando en el mes de junio, derechamente. Porque ¿De quién queda? porque en el fondo esperan que salgan estos eventos como el Summer Game Fest y que los mismos... Eh, la misma industria sea lo que muestre lo que se venga próximo y de ahí empieza a revisar que puede venir como invitado que puede venir como un anuncio importante en caso de que sale Stan. y aparte igual un poquito de mesura considerando que todavía estamos en pandemia y que hay que ver el tema de aforos, es que la situación empeora, ¿no? Sobre todo porque igual en periodo de invierno primavera, donde uh -huh. hay varios casos de que aumentan y no solamente de COVID, sino que puede ser de influenza como, como todos los años, en el fondo que esto ya es la nueva normalidad y que hay que asumirlo Pero aún así, eh, yo creo que van a esperar hasta último minuto para hacer los anuncios respectivos. sí ahí hasta vamos a donde... oh, Mira, para que la gente se haga una idea, yo creo que lo que estaba viendo es que ellos van ya en la segunda preventa. Ellos van en la tercera preventa. ¿En la tercera? En la tercera está... preventa del el Gamer Pack. No, no, no. Es que, por ejemplo, las entradas, por ejemplo, la primera preventa se agotaron todas. Sí. Menos el sí. día viernes. Sí, creo que... A sí, el día había no, cuenta mismo. vender, sí. Eh, la segunda preventa ya está para todos los días. Pero el Gamer Pack ya está en la tercera preventa. Porque ya se acabó sí. el stock de la segunda preventa. Mm -hmm. Esa es sí. la que llevaba más... Más acelerada. Oye. Eh, Polisteche nos manda saludos Muchas gracias chicos Muy ah. bueno el concierto Como les estaba mencionando antes Gracias, gracias Sí eh, Pero eso, yo creo que finalmente al, con, Alrededor del mes de junio, julio Van a estar tirando ya los anuncios más importantes Para que terminar de vender la entrada y, y demás Así que ahí estén expectantes Obviamente el Game Pack se paga por sí mismo Solamente por los artículos que vienen incluidos Uh -huh. Que ahí lo pueden considerar de, de Eso, colección. O Son sea, eh. como, bo, como bonus. Siempre sí. el FTN ha sacado un Gamer Pack. Y es como, bueno, en el artículo están todas. Sí, ahí la, ahí la, no la, pero básicamente incluye una mochila, polera. Bueno, tiene también la ventaja que tiene acceso rápido. Y tiene acceso a. Eh, ¿Cuánto se llama? Por ejemplo, acceso, previo. Sí, acceso tiene, previo. Tiene acceso previo que entra, ingresa como dos horas antes de que inicie el evento. El día viernes el día viernes, exacto sí. eh, igual el día viernes no es como el día más fome pero es como para el día, el día de papá y mamá sí, pero en el fondo el día que puedes visitar todo los sin problema el sábado y el domingo es imposible ya, sí oye, sí. ya, sigamos, ¿qué más sigamos sigamos dentro de las notas editoriales también tenemos la entrevista a los finalistas de la Liga Lito Liga Latinoamericana de League of Legends que es el LA Apertura 2022 y de Team Fight Tactics Latinoamérica Ambas noticias oh. están en nuestro sitio y lo está desarrollando, o sea, lo, lo realizó nuestro reportero Afro. Le mandamos saludos también. ¿Ese es ¿Ese era el nombre completo. Afro, Afrowo. <risa> es Afrowo, sí. Eh, y ahí le agradecemos nuevamente por haber hecho este esfuerzo de estar realizando la entrevista Luz con los chicos. Y ahora sí, vamos a la noticia que tenemos porque ya, ya había tirado el juego NFT, lo comentamos eh, al respecto. Y que es que eh, el día... una noticia importante sí, esta semana. Sí. Una. El día domingo se realizó una presentación de Kindle Hearts relacionado con el 20 aniversario y en el cual realizaron diversos anuncios entre ellos que están desarrollando un título, eh, se podría decir para móviles eh? Pero que es más como un spin-off de, de lo que ya son la, la saga eh, más 2D al respecto, como esta visual de... ¿Cómo se llama? Dibujadita Dibujadita, y que se llama eh, Union World Union Dark Road, así se llama que, que tiene esta, esta visual que ha pegado con Como el Final Fantasy World Que, lo tirado, no, no. Y que va a salir en, en agosto 2022 para iOS Android y Es un juego celular sí eh, Otro juego Que está relacionado Con el mundo de Kingdom Hearts Pero más con El universo de Kingdom Hearts Que se llama eh, Que lo tengo acá, Missile Link y que va a haber una beta cerrada para iOS Android en 2022 y finalmente, la noticia más importante es que está trabajándose en Kingdom Hearts 4 y que tiraron en el trailer al nuevo diseño de Sora y que nosotros le pusimos el Host Gigolo porque se supone que está situado como cuatro años después y que se ve un poco más adulto, pero no puede ser más facciones Japón Finalmente, mira, F Fanny, si me está escuchando, finalmente Tora recibe el tratamiento que todos los personajes de Final Fantasy y ahora se parece a Gak. Sí. Cuando Gak se parecía a Gak. No, cuando tenía terrible. 700 años nomás. No cuando tenía 800. Claro <risa> No, pero oye, las reacciones Fueron de todo tipo, en todo caso Bueno, igual La, la gente que sabe de Kingdom Hearts no, no me cuento como una de ellas Pero la gente que <risa> sabe de Kingdom Hearts Sabe que cuando se anuncian en Kingdom Hearts No tiene nada que ver cómo va a ser Kingdom Hearts al final Por no. eso la gente está diciendo como Wow, Sora, el nuevo mundo que va a esperar Sora va a ser un Real 5 <risa> Incluso había como comentarios en Twitter donde la gente tomó las imágenes de la ciudad que se muestra, identificó dónde están, que es eh, en un distrito de Tokio, incluso fueron capaces de identificar en qué departamento estaba. Entonces solo, dijeron que básicamente Sora había, había, había tenido como cuatro horas en el mundo real y ya lo habían doxeado. Sí, estaba <risa> <ta> funatri. <risa> La gente lamentó que finalmente los zapatos, los zapatos de payaso de Sora han muerto. Sí. Ya, ya, ya es una etapa que ya terminó. Mm. ¿Y qué más? Y bueno, obviamente, el hecho de que se anuncie este juego ahora, en el 2023, implica que de aquí al 2028 vamos a poder jugar Kingdom Hearts Kingdom Hearts 4. claro hasta que salga la siguiente generación de consola o la versión Pro. <risa> y los juegues en la nube. Y yo jugué en la nube, claro Igual lo mostraron con parte del, del layout que tiene el juego, con el UI Sí, pero esto es, esto es, esto es como concept en realidad sí. Igual, mucha gente se... Sí, la, la, fue, fue un impacto visual, yo creo que la gente que en realidad es como fan de Kingdom Hearts Está contenta de que finalmente se anuncie una nueva entrega A pesar de que, es, es raro, Kingdom Hearts 3 no se siente como que haya pasado hace tanto tiempo, se haya liberado hace tanto tiempo pero cabe destacar que Kingdom Hearts 3 se anunció en 2013. Diría que antes. No, sí, 2013. Es que. Es... Pero. <ríe> no son 30 años. <risa> son, oh. son 30 remixes. <risa> oh, y y oh. spin-offs. En, oh. en fin. No Y lo más divertido es que, no es que por una buena analogía de lo que es Kingdom Hearts, este juego que está en, está en el anuncio del desarrollo, que por lo menos no fue un PNG de un 4 en un fondo, como otras compañías hacen, eh, ¿cuánto se llama? Eh, está anunciado ya con dos remixes más, pues con dos spin-offs más, que vas a tener que saber, porque son esenciales para la trama. Y, y si no te lo sabí, bueno, da lo mismo, porque todo era, todo era un sueño y solo en realidad está postrado en una cama y es inválido. ¿Te das cuenta? Y todo fue un coma. ¿Cachai? Acaba finalmente. En fin, la historia... No nos metamos con la historia. ¿quién sí, no, no sí. Eh, eh, eh, el lore eh, es tan absurdo como los juegos que salieron para tratar de explicarlo. En fin, obviamente no hay fecha absolutamente de nada no, para no, esto. No, no. Nada, ni, ni, ni, ni siquiera... Es solamente como que esto existe. Sí. Es como que finalmente Va a salir en algún momento dentro de su Vida Si no la vida próxima, Kingdom Hearts 4 Sé que no lo cancelan Pero da, esperan da esperanza De que El título salga a la luz dentro de los próximos 5 años En fin De hecho Ahora que me acuerdo El Kingdom Hearts 3 Como que se estuvo retrasando un poco Porque entre medio salió el remake de Final Fantasy 7 Sí entonces ahora va a salir la segunda parte del remake de Final Fantasy 17 y de nuevo se arde. Sí. <risa> ah. Ahora la gran apuesta, ¿qué sale primero? Fue en el Y que el 4 se anunció antes que... Sí. Así que va ganando. Va ganando. Y atrás pica el indio. Mm. Aún así, eh, sí, fue harto tiempo que había pasado entre que se había anunciado el 2 y el 3. Eh, para que mostrara un tráiler De que ya está el concepto por lo menos yeah. Pasó menos tiempo del 3 de al 4 Yo creo que muchos fans están con, con, con cara de duda De que Ya, ya lo tenían planificado de antes eh, o sea, eh, hasta donde yo sé Este es el inicio de un nuevo arco Porque el hmm. 3 cerró una Cerró, claro un arco. ¿Te das cuenta? Esto, mira, en los últimos 3 fueron como La saga de Skywalker Claro. Ahora sí, ahora viene el 4 y es otra saga nueva. Sí. Oye, Porque queda una historia sí, que contar. Aún así, ya están corriendo rumores de que el universo de Star Wars va a estar en este próximo juego de Kingdom Hearts. Porque Disney. Porque Disney. Porque Disney. Vamos a ver un solo superhéroe en Marvel. Ña, oh, ña sí. Ya. <risa> sí, posiblemente. <risa> ña, ña ña. Ña, a, ña, ña, finalmente Kingdom Hearts va a ser un Wisekai. <risa> <Sí, Luis> <risa> Auxilio, basta. En fin, ya Bueno, ¿qué más tienes? Hubo otro gran anuncio también en esta semana Sí, de que Rockstar Games le liberó Un comunicado indicando de que va a estar trabajando En el remake de Max Payne 1 Y Max Payne 2 Con la gente de Remedy Que principalmente eh, si no son el mismo equipo que estuvo en desarrollo, pero va a tratar de tener la mayor cantidad de gente que sí estuvo integrado dentro de Max Payne 1 y 2, no así del 3, que posiblemente también esté dentro del trabajo, pero la gente no quiere mucho Max Payne 3, recuerda más los clásicos 1 y 2. Y eh, va a estar más con el equipo que estuvo en Control, uh -huh. el, el team original, sí. Y eh, esperan que el título salga dentro del, del próximo año, más que nada para celebrar el tiempo que salió el, el título. Y que es, es bastante montón, recordado, no. porque es la primera vez que podíamos gozar de un título a lo Matrix con el stopwatcher. O sea, Max Payne o sea, go, son, son, son juegos que están muy arriba en, en términos de, de influencia y de juegos de acción... A nivel de narrativa La película nunca pasó Y... Eh, ¿Cuánto se llama? Eh, que, que estén anunciándolo Que va a salir para el aniversario Sí Nunca es una buena señal Gracias a, a todas las veces Que hemos visto que eso es una fecha Muchas veces el desarrollo No, no puede funcionar con flechas fijas No y menos si son como fechas tan importantes que tiene que salir para esa fecha. Mm. Así que esperemos que esto sea algo que viene en desarrollo desde hace harto rato. Y ahora se hace público porque ya estamos en la última. No, sí. porque cabrón, de aquí a un año más me tienen que sacar la cuestioncita Porque el MAP un 2, ¿cachai? Y que al final termina siendo como GTA. Uf. Uff. Oh. Sí. No hay, no hay un buen récord al respecto no, lamentablemente ya no podemos mirar de la misma forma el Rockstar Game pero esperemos de que hayan aprendido la lección de que esto sí haya estado trabajado de antemano, no algo de que lo anuncian ahora y empezaron a trabajar ayer no, por favor no, no el lunes partimos el lunes, mm. el lunes, pero el, el próximo lunes Claro. Después de Semana Santa. <risa> pero, en fin. pero sí. Ojalá que sea una experiencia similar a lo que nos, nosotros vivimos jugando los Max Payne. Y, y que también venga a, a, a mostrar un poco por qué fue tan aclamado. Si finalmente. Yo creo que la gente sería feliz con una remasterización. Que de hecho, Max Payne es un juego prácticamente Play 2. Es un juego de Play 2 Sí. Eh, y todos esos juegos ya a esta altura Se beneficiarían mucho de las tecnologías que tenemos hoy en día a nivel visual Para, para poder proyectar mejor la idea de los que eh, tenían los desarrolladores en esa época De ese e efecto cinemático y esa presentación cinemática que tenía el juego Claro, eh, De nuevo, ojalá que no sea como... Eh, Rocks eh, eh, GTA, GTA Play, Play, Trilogy, mm. que no se vayan por ese lado así que a, a esperar a ver, de nuevo sí. siempre la misma frase, siempre, a esperar a ver sí. Ahí, yo creo que dentro de finales de año ya vamos a tener un poco más de noticias al respecto vamos a mostrar un ah. trailer por lo menos más bueno, un, un trailer más, más trabajado. Mm. y bueno eso está dentro de las noticias más importantes que recuperamos de esta semana. El... Aquí dice que aparte del tremendo tema que tiene el juego en Max Payne. Sí, sí, sí. Absolutamente. Oye, y otras cosas también que pasaron esta semana, ya como para pa bajarlo para el tintero. Sí. Salió este remake de Chrono Cross que había anunciado que era sí. el Radical Dreamer. Y se eh, ve que lo estuvo jugando el stream hace un par de días atrás. Claro. Eh, ahí vamos a consultarle la próxima semana a Tenecan su experiencia. Pero de por sí, sí. la gente no está muy contenta con el, el resultado. Es que siete más y fue como, pero seis, ¿eso es lo que querían? Un relanzamiento con mejor textura. ¡Pum! ¡Listo! Sí. Es más, los ¿Es es desarrolladores claro. estaban diciendo de que es todo lo que haremos. Eh, ahí dice, claro. Me eh, habían dicho de que ellos intentaban, como era un relanzamiento, tratar de alterar lo menos posible el, la intención original del juego. Si hubiera sido un remaster, hubiera dicho pf, todo lo que queramos. Pero... Estamos de No pone sobre la mesa la gente diciendo, pero ¿por qué todavía no se puede tener un remake, un relanzamiento de Chrono, Tr de Chrono Trigger? Y porque muy probablemente hay magia arcana con licencias y todo tipo de horribles trámites legales que impiden que ese juego vuelva a ser lanzado o incluso remasterizado de alguna forma. Sí, porque, sí. Eh, eh. sí. Y además dijeron de que relacionado con Chrono Cross, eh, después de esto, no hay más. Bueno, no hay más. No, porque por, eso, por eso es como que se lanzó directamente el Yo creo que Chrono Cross es más de Square Enix, Tiene más control de Square Enix sobre Chrono Cross. Que es Crow Trigger, así que. Sí. Yo, yo eh, oye, otro lanzamiento que tuvo uh, importante esta semana fue el El, el remake de The House of the Dead. ¡Oh, sí! Que lo había tú... lo, lo, lo, lo perdido en el tintero. <ríe> sí, el relanzamiento de House of the Dead también. Eh, juego clásico de los arcade de Sega. Que tiene todo este overhaul visual. No sé cómo se juega en Switch, en realidad. Yo creo que se jugará con los. Con, con los Joy. Ya, yeah, pero en fin. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hubo en el tintero? Ay, ah, bueno, lo que estábamos hablando fuera de pauta es como que lo que la gente estaba diciendo sobre el leak que hubo de juegos de, de Nvidia del año pasado. Uh -huh. Kingdom Hearts 4 era parte de ese leak. Entonces, de nuevo, es como. Hay que prestarle de nuevo atención a esa lista. ¿Qué más hay ahí que.? Y se ha denunciado, porque nosotros incluso Nosotros en su momento también hablamos de algunas cosas que salen ahí mencionadas. Como sí, por bien, ejemplo, no. un, un Legacy of Skane, eh, remasterizado, un nuevo Quake remasterizado, en fin. Sí, ahí hay que revisar bien esa, esa base de datos que se filtró correctamente. Entre ellos también el tema de que, eh, o sea, el día estaba trabajando un nuevo chipset para Nintendo. Oh, sí, la, la Nintendo Switch 2 no creo que se anuncie nada de eso para este año no, no, yo esperaría el, a finales de año de que van a tener algo y es eh, muy posible de que eso esté en la mano y por qué se retrasó el Breath of the Wild oh es una muy buena es una muy buena es una muy buena opción de parte de Nintendo dejar el Breath of the Wild 2 para eso Sí, para Justa, la Nintendo Switch Considerando de que el Breath of the Wild 1 También sufrió retraso Porque ya estaba terminando el ciclo Vía de la Wii U Y querían lanzar la Nintendo Switch Y fue una decisión que literalmente le defendió consola Sí, definitivamente ah, Absolutamente. Así que o sea, Quieren jugar seguro, yo creo Pato ¿Estamos listos? Sí, estamos listos, ¿Sí, estamos listos? No, ya nos pasamos Pensaba de que no nos íbamos a pasar No, teníamos igual alto que comentar al respecto Sí. Con Tenecan, no me <ríe> retrasar hemos retrasado. Oye, saluditos al Tenecan. Ahí lo vamos a estar eh, hablando la próxima semana. Lo, lo vamos a editar después, acá entre medio. <ríe> claro, con esas fotos de graduación. <ríe> las fotos de graduación, acá. Ahí, ahí va a estar el Tenecan. Sí. Hey. Oye, saluditos a todos los que se dieron una vueltita a través de Twitch. Recuerden que estamos saliendo los días lunes a las 7 de la tarde. Y no que, sí, no horario. Y que dentro de la semana va a estar publicándose, ahora sí que sí, el capítulo en YouTube. Para que lo puedan ahí comentar y volver a revivir estos momentos maravillosos junto a nosotros. Recuerden también que todo lo que eh, estamos hablando sobre noticias de pauta y más, lo pueden encontrar en nuestro sitio www.paua.cl. Ahí pueden encontrar la reseña que hizo Metaru de Sonic y muchos detalles más. También la reseña que estamos realizando de los equipos, por ejemplo el de Honor que mostramos el del Solo SoloCast que está en, en proceso y que también tuvimos la oportunidad de estar con el programa La 4 y Fuerza probándolo. Y muchos detalles más podrán encontrar en nuestro sitio. En, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitch obviamente, en Youtube y en Twitter Metaru, ¿dónde te podemos sí. encontrar? a mí, ojalá es mi casa, pero si no es mi casa me pueden hablar en arroba eh, metarupx en todos lados sí, y obviamente a, a Tenecan lo pueden encontrar como a tenekan en todas las redes sociales no, no como a, a tenekan, sino que tenek, arroba Tenekan arroba Tenecan arroba Tenecan sí y ahí pueden encontrar detalles porque creo que hace unos días atrás lanzó un nuevo tema Relacionado con personas ah, Para que lo puedan escuchar, está ah, bastante bueno Y ahí nos va a contar la próxima semana más detalles con respecto al próximo concierto que, que se viene La fecha yo creo que la va a dar oficialmente él si no, ahí lo vamos a estar averiguando dentro de las redes. Pero va a estar a disponible. A la exclusiva. Sí, vamos a tener la exclusiva. sigue eso, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Estamos hablando. Chau, chau. Ahí. Hey. <ríe>